Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo programa de Martadero TV. Yo soy Andrés Testagroso. Yo soy Susana Obando. Estamos muy, muy felices de estar acá acompañándolos en nuestro segundo programa para acercarles un montón de historias y notas sobre todo lo que pasa en el espacio Martadero y en la ciudad de Cochabamba y en Bolivia y en el mundo, en Latinoamérica, en todos lados. Así que, ¿qué mejor que empezar nuestro segundo programa conociendo más sobre el espacio del proyecto Martadero, ¿no? Claro que sí, vamos, tenemos notas preparadas para todos ustedes y bueno, les vamos a estar mostrando un montón de detalles del contexto cultural y artístico, pero sobre todo, a nosotros nos interesa que toda la audiencia conozca un poquitito más de lo que es la historia del Proyecto Martadero. Así que tenemos la nota, la segunda, cuarta nota preparada cuarta. para lo que es el Proyecto Martadero. Eso, nuestra miniserie interna, el programa <risa> dentro del programa, que fue recorrer el Proyecto Martadero de la mano de Fernando García, fue una recorrida que hizo su. así que vamos a ver el cuarto capítulo. Eh... Antes de entrar en el cuerpo central, vamos a seguir rodeando el matadero. Y esta es una de las salas interesantes cuando se hace una rehabilitación, una restauración. En general, se habilita un espacio como espacio de interpretación, ¿no? como pequeño centro de interpretación. Este es el espacio que hemos habilitado para eso. Hay una. ¿Puedes encender? Eh, hay una. Hay una continua afluencia de gente queriendo conocer el matadero y en este espacio lo explicamos. Eh, hay una serie de paneles que resumen parte de la investigación que hemos hecho, que también está en el libro, que está descargable en Internet, y eh, cuenta por la historia de la zona, ¿no? la historia del arquitecto y cómo estaba el matadero cuando arrancamos. Aquí pueden ver algunas imágenes fuertes, del estado en el que estaba el 2004, este inmueble, sin ventanas, sin puertas, usado como depósito, en una degradación clara arquitectónica y en bastante abandono. Este panel se recoge especialmente en los temas que investigamos culturales, ¿no? que el sitio había tenido más allá de la cultura de la carne. Por ejemplo, había sido un sitio donde había ring de box y donde dos campeones nacionales de Vox salieron ¿no? porque ensayaban aquí cada día y eran matarifes luego también eh, averiguamos que había sido un lugar de torturas durante el gobierno de García Mesa y esto fue lo que le dio a Pablo Agatzi Pie para rodar aquí parte de los hermanos Cartagena luego rescatamos varias cancioncitas en quechua de las que se decían los matarifes unos a otros y también pues fuimos averiguando temas de las fraternidades de Diablada que se fundaron acá ¿no? todo esto mientras íbamos eh, limpiando y arreglando el espacio. Solamente con encalarlo, que lo encalamos colectivamente, se nota el paso ¿no? y se nota la dignidad que va tomando el sitio. O una vez vaciamos los lugares, ¿no? eh, fuimos descubriendo todo el espacio que había, más de 3.000 metros cuadrados, que empezaron a posibilitar una serie de actividades culturales eh, pues, al principio empezamos con el CONAR, luego vinieron algunos grupos de teatro, como el Teatro de los Andes, y luego empezó como a llenarse de actividades que hasta hoy pues, son eh, fácilmente alrededor de 200 al año. Y luego los otros paneles explican cómo nos fuimos también organizando como equipo, con forma de estrella, eh, en unas áreas que interactúan en una zona sinergética. Eh, establecimos nuestros objetivos de trabajo establecimos los principios ¿no? que habría detrás de estos objetivos y empezamos a pensar en qué íbamos a usar todos estos 3.000 metros cuadrados. ¿no? Son 3.000 metros cuadrados que tenían como una vocación y un destino como espacios y que de algún modo son múltiples, se usa para muchas cosas, ¿sabes? que al final su... Usamos pues todo el espacio para cosas diversas. En esta misma sala se pueden hacer obras de teatro, talleres de danza, exposiciones ¿no? y continuamente es así. Es un espacio múltiple y flexible que es como deben ser los espacios culturales contemporáneos. Sería bueno igual comentar a la gente de cómo y quiénes han podido participar de la recuperación de este espacio, de cuando era exmatador municipal, cómo se han unido han fuerzas para hacer la rehabilitación del lugar. Mm. Bueno, del equipo inicial, que éramos un grupo de artistas contemporáneos, eh, se fueron uniendo algunas instituciones, como SEIPRE, ¿no? la Sociedad de Estudios Históricos, Patrimonio y Restauración, gente cómplice que creía en la posibilidad de dinamizar el patrimonio y usar espacios de arquitectura industrial para arte contemporáneo. Entonces, de algún modo, tuvimos esa complicidad en el 2005 también del Gobierno Municipal de la Ciudad de Cochabamba y sobre todo del Consejo, que nos dio este espacio por unanimidad, eh, para 30 años entonces llevamos 10 años, tenemos todavía 20 años de trabajo aquí y ojalá mucho más porque seguramente este sitio estará cada vez más consolidado como un espacio cultural eh, Bueno, todas estas instituciones fuimos llevando adelante primero investigaciones cruzadas y múltiples sobre otros espacios de matadero que estaban siendo convertidos en culturales y, y bueno y empezamos todo el tema de gestión cultural de muchas actividades diversas Aquí vemos lo que fue pasando los primeros años de algunas actividades que seleccionamos. Sin embargo, hoy en día lo que podemos ver claro es que el matadero es todo esto, es una serie de servicios de consumo cultural múltiple, de formación, de investigación, de integración con la ciudadanía, laboratorios permanentes de creación, información, sistemas como el guía de información cultural, recreación, residencia, interacción y conexión y nexos nacionales e internacionales para lo cual nos sirve mucho la residencia. Todo eso y este video son los que dan las claves como si dijéramos de este pequeño espacio de interpretación. En este pequeño video de seis minutos pues enseñamos el sitio, cómo se fue rehabilitando, los principios con los que trabajamos, cómo nos organizamos como equipo y eh, en general toda la multiplicidad del uso que, que tiene este espacio. Todavía hoy en día eh, queremos y sentimos la necesidad de trabajar como un nodo asociativo, es decir, integrando asociaciones, integrando fundaciones, integrando gente distinta que quiere trabajar con un foco en el desarrollo de las artes para eh, un bien social. Pero sigamos conociendo el lugar. Muy bien, la verdad que es un verdadero lujo poder hacer una recorrida del proyecto Martadero de la mano de Fernando García, que es uno de los que está desde los primeros días ahí trabajando y que es uno de los que más logró que el proyecto hoy sea lo que sea, porque cuando tomaron el, el grupo de artistas del espacio que era el ex Martadero, estaba totalmente en ruinas y gracias a una muy buena gestión, hoy en día el proyecto Martadero es lo que es y por eso nosotros que trabajamos ahí y aparte lo queremos mucho, nos encanta la idea de poder llevarles a ustedes, a sus casas, que de repente están en otras ciudades, en Tarija, en La Paz o en otras ciudades de Latinoamérica. Uh -huh. Bueno, llevarles ahí al medio de su casa, a la sala, a su cuarto, todo, todo, todo lo que pasa aquí, en esta ciudad y en este proyecto. Claro que sí, es importante conocer la historia del proyecto Martadero. Y como dijo Andrés, ¿quién mejor que Fernanda García, quien es el director, para darnos a conocer lo que es el Espacio Cultural Martadero? Así que vamos a estar viendo un poquitito más de lo que es la historia y todas las actividades que concentra este proyecto en diferentes programas que tenemos preparados para todos ustedes. Y aparte, la idea de nuestro programa es también, aparte de contarles todo lo que transcurre en el, en el Espacio Martadero, bueno, hablar también sobre lo que pasa en la ciudad a nivel uh -huh. cultural, ...en el país y en otros países. Así que la nota que viene es una nota específica de la ciudad de Cochabamba... ...y una acción súper interesante que es Un Día de película. Un proyecto en el cual se reúnen todos los representantes del audiovisual de la ciudad... ...y en un día tienen el desafío de hacer cortometrajes en la vía pública, en plazas, en la calle... Y así, ese mismo día, se exponen todos esos resultados en la noche. La verdad que es un proyecto súper interesante y este año tuvimos la segunda edición, ¿no, Sue? Claro que sí, es un, una actividad donde todos los actores, productores, eh, cineastas, se concentran para desarrollar diferentes cortometrajes en espacios públicos de la ciudad. Así que esta es una actividad que se realiza en Cochabamba y se llama Un Día de Película. Así que vamos a conocer esta nota junto a Jade Cruz. Me encuentro acá en la Avenida Yacucha, en la 426, y pues estamos de visita a uno de los productores y cineastas bolivianos que va a estar conversándonos sobre un evento muy interesante. Estamos, vamos a conversar con Sergio Estrada, realizador y productor audiovisual y cineasta boliviano, y pues ahora vamos a hablar sobre lo que es un día de película. ¿Quieren saber más? Vamos. Ahora sí, me encuentro con Sergio Estrada y a mi lado también está Rocío, quienes son parte de la organización de este gran evento Un Día de Película y pues vamos a conversar con ambos y nos van a contar de qué, es, de qué se trata específicamente este evento y pues también de quién ha sido la idea, de por qué el nombre un poco, así que vamos a comenzar. Sí, yeah. uh, bueno, Un Día de Película es como... Es eh, una maratón de realización de cortometrajes, eh, que lo hacemos como de forma autoconvocada el sector audiovisual, eh, como motivo de celebrar el Día del Cine Boliviano. ¿no? Eh, se celebra ese día, el 21 de marzo de todos los años, en memoria de Luis Espinal Camp, sacerdote jesuita que fue asesinado eh, durante las dictaduras, él era crítico, pero también era cineasta, ¿no? él participó en varias producciones. Eh, Chío, ¿nos puedes comentar eh, por qué el nombre de Un Día de Película? Y también, eh, ¿hace cuánto tiempo ya que viene realizándose este evento? Bueno, esta es la segunda versión, el primer año ha sido el año pasado, que justamente como decía Sergio, tuvimos la idea de festejar el Día Nacional del Cine, dándole a Cochabamba la idea de una ciudad de película, y festejando el Día del Cine, del Cine Nacional como un día de película en una ciudad de película. A ver, los amigos que nos están viendo... Quedrán saber quiénes pueden participar o quiénes han participado también de este evento y a ver, pueden comentarnos un poco sobre eso. Sí, claro. Uh... El cine que se lo construye entre todos. Es una construcción colectiva, así que no acaba solamente con los creadores o directores, sino que están involucrados maquilladores, actores, actrices, extras, pero también los espectadores. No Creo que es la, la, lo que le estamos brindando a la gente digamos, de a pie, al, al ciudadano común, digamos, es la posibilidad de experimentar un poco la creación cinematográfica porque lo hacemos todo, en la calle, en vivo, pueden ver cómo estamos filmando, cómo se está editando, cómo se musicaliza incluso, ¿no? es todo como una feria, digamos. Estamos, nos estamos desnudando digamos, ante el público para que ellos vean cómo es la experiencia creativa en cinematografía. hemos conversado con dos cineastas interesantes creativos de bolivia de cochabamba y pues ahora sí nos van a acompañar en este gran proceso de lo que es un día de película comentándonos empapándonos un poco del cine boliviano y festejando también este gran día en lo que es o en honor al cine boliviano así que vamos por más en un día de película Día de película, actividad que se desarrolla en diferentes espacios de la ciudad de Cochabamba. Y pues es una actividad que promueve mucho la producción audiovisual y todo, sobre todo la realización de diferentes cortometrajes en nuestra ciudad. Esta actividad es realizada e impulsada por Sergio Estrada, Rocío Delgadillo y muchos actores y productores del audiovisual. Así que es una actividad que mueve mucho nuestra ciudad. Sí, una actividad bien interesante y aparte me encantó la nota, la nota no, la onda que le puso Jade uh -huh. a la nota... ¿Eh? Claro. Jade, te queremos, muy bien así se hace y ahora la nota que viene también es un estreno de otro compañero nuestro que es Daniel Cotillas que es el encargado de comunicación del Proyecto Martadero y fue a cubrir un evento que hubo aquí en la ciudad de Cochabamba a partir del atentado que sucedió en París de Charlie Hebdo, bueno aquí se han juntado comunicadores, caricaturistas para debatir sobre el tema, ¿no, Zoom? Claro que sí, también están periodistas reconocidos de nuestro contexto y pues hablan acerca de, de, este, de este caricaturista en esta sesión que realizan en Alianza Francesa. Así que vamos a conocer un poquitito más de ellos, gracias a la nota de Daniel Cotillas. Hola, buenas. Hoy estamos en la Alianza Francesa de Cochabamba para hablar sobre un tema muy importante, libertad de expresión. En prensa, en redes, ¿qué es todo eso que ocurre justamente cuando nos expresamos? ¿Es que tenemos que tener limitantes? ¿Es que no podemos decir lo que pensamos? ¿Es que debemos regularnos, ya sea por los gobiernos, las empresas, cualquier organismo? Todo eso vamos a discutirlo hoy. Acompañadme. libertad de expresión es un tema de la democracia, por lo tanto, de cada ciudadano. Y hoy, en tiempos de redes digitales, cuando la gente tiene Facebook, tiene Twitter, la libertad de expresión, más que nunca, claramente es un tema de cada individuo. Estoy aquí para apreciar los trabajos de caricaturistas importantes de nuestro país, pero también para reflexionar respecto de un tema fundamental en la historia contemporánea, que es la libertad. Y en particular la libertad de expresión, que en los últimos tiempos se ha visto vulnerada, bueno, siempre es vulnerada, pero de, en los últimos tiempos este año, a través de manifestaciones eh, eh, terribles como los ataques que han sufrido los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo en Francia. Grande. no comparten valores y no comparten principios y no comparten imaginarios todo termina siendo tan relativo como nuestro mundo de valores de principios y el punto en el histórico en el que estamos vengo a este evento porque a todos como no solamente caricaturistas sino también personas comunes, del medio nos interesan las libertades, la libertad de expresión y la libertad de prensa estas libertades eh, definitivamente están definidas eh, por un criterio social, por un consenso social, que deberían ser respetadas. súper interesante que se ha desarrollado en la alianza francesa y pues se han podido destacar diferentes periodistas y comunicadores sociales en nuestra ciudad. Hemos visto la entrevista de Marcelo Guardia, de Mabel Franco, Daniel Elías, entre muchos más. Entonces, es una actividad que concentra y mueve mucho a los periodistas y comunicadores sociales de nuestra ciudad. Esto con la eh, con el lema de que la libertad de expresión es un derecho para todos. Muy bien, y como vemos la ciudad de Cochabamba súper activa, súper cultural, con un montón mm. Un montón de cosas todo todo el año. Así que queridos míos, familia, vamos a hacer el primer corte comercial del segundo programa de Martadero TV. Ya volvemos.